Esta es la cuarta parte de la cronología de The Legend of Zelda. Asegúrate de haber visto antes la primera parte en la que hablo de la línea unificada. Y ya que estás, pues mírate las otras dos partes. Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos a mi canal. Pasad, sentaos y disfrutad porque hoy os traigo la última parte de la cronología de Zelda. Sí, aquí está, ya ha llegado, la última parte. Eso quiere decir que aquí hablaremos del resto de juegos canon de la saga, lo que significa que, si otros juegos no aparecen aquí, es que no son canon. Y bueno, cabe destacar que en este último vídeo voy a hablar de la línea que queda, la de Link Adulto, y una vez más, aviso de spoilers. Si veis que estoy hablando o voy a hablar de un juego que no habéis completado, pasad al siguiente. Ya está todo dicho, comenzamos. Como dije en el vídeo anterior, Link fue devuelto a su tiempo tras los acontecimientos de Ocarina of Time. Eso significa que en la línea que se formó al avanzar 7 años en el tiempo, se quedó sin un héroe. Un héroe que en esta línea temporal, sí es alguien reconocido y admirado. Años después de todo esto, el sello de Ganondorf se debilitó. Recordemos que en esta línea temporal Ganondorf sí fue sellado en el Reino Sagrado al ser derrotado por Link. Debido a esto, el rey del mal escapa y jura cumplir su promesa de venganza. El pueblo de Hyrule esperó a que el héroe del tiempo acudiera a salvarlos, pero esto no ocurrió. Como última opción, las diosas de oro ordenaron a todo el mundo refugiarse en las montañas y, acto seguido, inundaron Hyrule. Así nació el Gran Mar. ¿Y qué título de la saga habla del Gran Mar? Pues de Wind Waker. Ganondorf, que quedó encerrado en el fondo del mar, empezó a operar desde allí. Encontró a los dos sabios que protegían el poder de la espada maestra y los mató para que ésta perdiera su poder, y así poder llegar a la superficie construyendo su base en la isla del diablo. Desde allí empezó a buscar a chicas rubias y con orejas puntiagudas con la esperanza de encontrar a la princesa Zelda, con la ayuda de un ave llamado Kranos. Pasamos ahora al protagonista de esta historia. Link es un joven de Isla Initia. Además, es el día de su cumpleaños, un cumpleaños muy especial, pues cumple la edad del héroe del tiempo. Para conmemorarlo, Link debe vestir el atuendo tradicional del héroe. Además, su hermana Abril le presta su catalejo solo por este día. Madre mía, es el día de suerte de este pequeño, cuántos regalazos, ¿eh? Con el catalejo Link ve como cranos pasa por la isla, cargando con una chica que finalmente cae en un bosque. Link acude a su rescate. Esta chica es Tetra, una pirata. Al volver, ambos ven como Kranos ha raptado a Abril esta vez. Así, Link decide acompañar a Tetra y a su tripulación para rescatar a su hermana. Se infiltra en Isla del Diablo y llega hasta la celda de su hermana, pero allí es atrapado por Kranos y lo lleva hasta Ganondorf, que lo arroja al mar. Por fortuna, es salvado por el Mascarón Rojo, un bote que tiene vida. Este lo lleva a Isla Taura, donde consiguen una vela para poder navegar. Desde allí van a la Isla del Dragón, donde Link obtiene la Batuta de los Vientos, con la que puede manejar el viento a su voluntad. Ahora, Link y el Mascarón Rojo recorren todo el Gran Mar con la misión de encontrar los Orbes de las Diosas. Con ellos, Link accede a la Torre de los Dioses, donde prueba su valía como héroe. Tras lograr esta hazaña, el acceso al antiguo castillo de Hyrule se abre bajo el mar. Allí, Link consigue la espada maestra. Con este nuevo poder, Link acude a enfrentarse a Ganondorf, pero es derrotado ya que la espada no contaba con todo su poder. El héroe del viento consigue escapar con vida y regresa a Hyrule, donde se reúne con Tetra. Allí, el mascarón rojo se revela como el rey de Hyrule, Daphne's Nohansen Hyrule, y que su hija es Tetra, la verdadera princesa Zelda. Link se embarca para encontrar a los descendientes de los sabios del viento y de la tierra, Makore y Medli respectivamente. Ambos restauran el poder de la espada maestra, y con ella Link se dispone a buscar los fragmentos de la trifuerza del valor para poder hacer frente a Ganondorf. Al lograrlo, se dirige una vez más a Hyrule donde se enfrenta con el villano. Ganondorf noquea a Link y juntando las tres partes aparece la trifuerza. Ganondorf se dispone a desear ser el rey de Hyrule, pero Daphne Snohansen Hyrule se le adelanta, pidiendo la desaparición del reino y un futuro brillante tanto a Link como a Zelda. Así, el agua comienza a caer sobre Hyrule. Ganondorf, enloquecido, se enfrenta entonces a Link y a Zelda. Pero es derrotado cuando Link clava la espada maestra en la frente de Ganondorf, convirtiéndolo en piedra y dejándolo encerrado para siempre en el fondo del mar junto a la espada. Los dos niños vuelven a la superficie y comienzan una nueva vida surcando el gran mar. Una nueva vida que vemos en Phantom Hourglass. Zelda vuelve a ser la pirata Tetra, renegando de su identidad como princesa. Ella y su tripulación, Link incluido, entran en el territorio del Rey del Mar, para descubrir datos sobre el barco fantasma. Dicho barco aparece y secuestra a Tetra. Link intenta rescatarla, pero acaba naufragando. Despierta en Isla Merkai, donde conoce a siwan y a Linebeck, quien le deja acompañarlo en su barco. Más adelante, Siwan se revela como el rey del mar y asegura que quien está detrás del barco fantasma es Velum. Este monstruo anuló su poder vital, por lo que no podía hacerle frente. Finalmente, dice que para derrotarlo es necesario la espada del más allá. Recorriendo los mares, Link y Linebeck consiguen los tres metales puros necesarios para forjar la espada. Entonces adentran en el templo del rey del mar donde se encuentra Velum y le hace frente. Apurado, posee a Linebeck obligándolo a luchar contra Link. Hábilmente, el héroe del viento logra derrotar al monstruo sin dañar a Linebeck y finalmente Tetra es rescatada. Siwan, con sus poderes ya recuperados, hace que todos vuelvan atrás en el tiempo, 10 minutos después de la aparición del barco fantasma, pero como si no hubiera pasado nada. Tetra, Link y el resto de la tripulación continúa con su viaje. Mientras tanto, en una tierra lejana, gobierna la paz. Esto es, hasta que aparece Malar, que cubrió el reino de oscuridad. Los espíritus del bien sellaron a Malar bajo una torre. Un tiempo después, Link y Tetra llegan a esta tierra, que colonizan y convierten en el nuevo Hyrule. Pasan los años, y de la tripulación de Tetra solo queda con vida Nico, que se encarga de mantener vivo su legado. Junto a él vive un nuevo Link, maquinista. Este Link, que acude ante la princesa Zelda, descendiente de Tetra y le da el uniforme de recluta, que en esencia es el mismo del link de Wind Waker y Fainton Paulas. Juntos deciden investigar la Torre de los Dioses, donde Malar está sellado, ya que las vías que unen los territorios del reino han empezado a desaparecer. En su camino se encuentran con el ministro Makibelo, que revela que pretende revivir a Malar, razón por la que las vías han estado desapareciendo, ya que éstas actuaban como su prisión. Con ayuda de su siervo Táligo, Toman el cuerpo de Zelda, dejando su espíritu separado. Ambos deciden pedir consejo a Radiel, la sabia Trennebunda, una raza destinada a proteger a Hyrule y a sus vías. Esta les dice que deben restaurar la torre que fue destruida por Maquibelo y Tali. Poco a poco van recorriendo las mazmorras repartidas por todo Hyrule, ya que cada una que completaban restauraba una parte de la torre y reparaban más vías. Hasta que la cima era alcanzable. Al llegar a la cima, el espíritu de Malard es liberado, y entra en el mundo de las tinieblas. Antes de avanzar, Claudiel le entrega a Link la espada trenebunda, y entonces Link y Zelda siguen a Malard y lo enfrentan. Arrinconado, posee a Maquibelo transformándose en una bestia que recuerda bastante a Ganon. Aun así, es derrotado por Link y Zelda, y tanto Malar como maquibelo mueren al clavarse la espada trenebunda en ellos. Así Zelda toma su cuerpo de vuelta y los mundos ascienden a los cielos. Pues su deber se ha cumplido, lo que quiere decir que el reino está en paz y ya no hay ningún peligro por venir. O al menos, eso parece. Y aquí acaba esta línea temporal. Estos han sido todos los juegos que conforman la cronología de The Legend of Zelda. Lo que quiere decir que ni Hyrule Warriors, ni ningún juego de la saga Super Smash Bros., ni ningún spin-off de Tingle, ni Link's Crossbow Training ni solo Calibur 2 en el que aparece el link como invitado, y ni mucho menos la celda de CD. Eso olvidadlo, por favor. Ninguno de estos son canónicos, es decir, nunca han ocurrido y son como historias alternativas y ajenas a la cronología oficial. Aún así, no penséis que la cronología de Trailing of Zelda es perfecta y es que tiene sus fallos. Aunque de eso ya hablaré en otra ocasión. Mientras tanto, recordad que mañana estarán las noticias de la semana y el próximo sábado un vídeo totalmente nuevo. Les agradecería mucho un like, que os suscribierais, le dierais a la campanita y lo compartierais con vuestros amigos para ayudarme a crecer. También estaría bien que me siguierais en las redes sociales para no perder ningún detalle. Nos vemos.